Mi nombre es José Ángel Moreno y soy socio y miembro de Economistas sin Fronteras desde hace ya bastantes años, y hoy pues, hemos venido aquí a ECO pues, a hacer un coloquio sobre algunos de los temas sobre los que trata un libro que he publicado hace poquito tiempo, editado por Economistas sin Fronteras. Habla de mi preocupación por el poder enorme de las muy grandes empresas transnacionales, que se está convirtiendo en una, fuerte, en una fuente de problemas de todo tipo para la humanidad y en uno de los mayores obstáculos para que la humanidad progrese adecuadamente, y como una de las ideas que se ha barajado desde hace mucho tiempo para mitigar ese poder y controlarlo, que es la filosofía de la responsabilidad social corporativa, pues es una filosofía que a mí me parece, que me viene pareciendo cada vez más insuficiente. En ese sentido, el libro pues es una especie de decepción creciente sobre esa idea, eh, Proponiendo, en cambio, pues, otras alternativas y muy especialmente la necesidad de mmm, reformar, de reformas, de, fin, de un control público, de una de regulación pública mucho más exigente a todos los niveles, también a nivel internacional, desde luego, pero además también eh, avanzar con reformas profundas en la organización interna de las grandes empresas para conseguir mmm, pues sistemas de gobierno, consejos de administración, más plurales o más democráticos en los que participen mmm, significativamente pues todos los partícipes que son esenciales en la actividad de la empresa. Yo creo que eso conduciría a resultados mejores eh, que esta filosofía voluntaria de la RSC. Os doy la bienvenida en nombre de economistas. Muchísimas gracias por haber asistido esta tarde a este momento de diálogo, de encuentro. Es un espacio familiar. Así que queremos que realmente sea un diálogo, que no sea algo unidireccional, solamente de acá hacia allá, sino que luego podamos también interactuar. Agradecer también a nuestros ponentes pues, su tiempo y su saber, que ahora pondremos en común. Y bueno, pues deciros que es un día muy especial para economistas, porque primero llevábamos algunas dos años sin vernos, así que ya hemos superado la barrera de la pantalla, ya estamos en la tridimensionalidad, y esto de poderse tocar, pues se agradece. Por otro lado, porque también es un día especial en cuanto a que presentamos el primer libro de lo que esperamos sea una serie de libros editados por Economistas Sin Fronteras. En este caso, El Poder Corporativo y Responsabilidad Empresarial y Democracia Económica. Variaciones sobre un mismo tema de José Ángel Moreno. Y bueno, ya el título es muy sugerente, ¿no? hablaremos a lo largo de la tarde de ello. Nos hacía ilusión poderlo presentar aquí. Y luego ilusión también porque es nuestro 25 cumpleaños. Economistas cumple 25 años y bueno, pues eso de volver a la juventud nos gusta también en las organizaciones. ¿no? Poder recordar, Marta que fue socia fundadora, pues esa ilusión con la que se empezó en el origen y que 25 años después se siga manteniendo vivo ese motor, pues también es día para celebrarlo. Y en estos 25 años pues han aparecido muchas personas, se han cruzado muchos caminos. Recordamos también a todas esas personas que no están hoy aquí, pero que nos han acompañado, y en especial queríamos hacer una mención a Alejandro Represa, que fue presidente de Economistas allá por el 2010, miembro también del Patronato, y esta semana hemos sabido de su fallecimiento. Así que bueno, pues todo nuestro cariño a la familia y, y recordarle aquí con todo el cariño que, que le tenemos. Y desde ese sentimiento vamos a empezar en nuestra mesa, eh, partiendo del libro, que no es, vamos a hablar del libro, pero sí va a ser el motor y vamos a navegar por sus páginas, que a mí al menos me ha ayudado a entender cómo José Ángel ha vivido en estos últimos diez años esa trayectoria por la responsabilidad social corporativa. Es un compendio de más de 20 artículos publicados en distintos medios eh, y vamos a ir viendo cómo él, bueno, parte de una idea de responsabilidad social corporativa hasta llegar a otra idea más de empresa democrática con otros valores que luego nos contará. Para mí se estructuraría como en tres pilares fundamentales. El primero es que nos muestra los problemas que plantea a la sociedad actual el poder de las multinacionales. El segundo pilar sería la toma de conciencia de la insuficiencia que plantea la responsabilidad social unido a la falta de una verdadera voluntad para implementarla. Y el tercer eje, que yo creo que yo al menos lo vivo como una ventana por donde entra aire fresco ante esta crítica que es la realidad, ¿no? es el decir que hay otro modelo posible, que hay otras empresas posibles y que para eso hay que hacer cambios. Y, y son modelos de empresa más horizontales, participativos y democráticos. Bueno, pues de todo ello hablaremos en la mesa de hoy, integrada por Marta de la Cuesta, Ramón Jauregui y José Ángel Moreno. Los voy a presentar en orden de intervención. Marta es catedrática de universidad en el ámbito de la economía aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Ella se define como una economista inconformista que intenta descubrir a través de la investigación y las buenas prácticas nuevas formas de hacer economía y negocios más cercanos a los intereses de la sociedad y al medio ambiente. Trata de inculcar a sus estudiantes de grado, máster y doctorado estas inquietudes y de divulgar lo que aprende tanto en artículos académicos como en otros menos científicos gracias a su colaboración con diferentes organizaciones de la sociedad civil y foros en los que participa. Ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, dirigió la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sociedad y ha sido vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la UNED. Es socia fundadora de Economistas y fue promotora del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, así como consejera experta del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y consejera independiente de Banca Cívica, presidiendo su Comisión de Responsabilidad Social. Pues, bienvenida Marta. Ramón Jauregui, presidente de la Fundación Euroamérica en la actualidad y alejado de la política activa en su larga trayectoria pública, ha desempeñado responsabilidades de la máxima relevancia en la UGT y en el PSOE en la política municipal en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la política autonómica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la política estatal como diputado en el Congreso y ministro de la Presidencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la política europea como diputado en el Parlamento Europeo. Ha desplegado también una intensa actividad intelectual, con varios libros e infinidad de artículos, dedicados sobre todo al mundo de la política y de la economía, y con una especial preocupación por la problemática de la responsabilidad social-empresarial, cuestión a la que ha sido probablemente el político español que mayor atención y reflexiones ha dedicado. Gracias, Ramón. Y, en último lugar, intervendrá José Ángel. Él ha desarrollado su actividad profesional en el sector financiero, donde, entre otras funciones directivas, fue director de responsabilidad social corporativa de uno de los mayores bancos de este país, prejubilado por solicitud propia, fue durante unos años profesor de responsabilidad social en la Universidad de Navarra y en la UNED y ha venido colaborando activamente con varias organizaciones de la sociedad civil, muy especialmente con Economistas sin Fronteras, en la que es miembro del Patronato, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, donde fue miembro del Consejo Asesor y la Plataforma por la Democracia Económica, en cuya creación participó ...y en la que es miembro de la Junta Directiva. Pues, pues ya me silencio yo y les cedo la palabra. Empezará Marta, que nos hablará de la evolución y la situación actual de la RSC, cómo ha vivido también esa trayectoria ¿no? con José Ángel y concretará un poquito más en las inversiones sostenibles. Pues muchas gracias, Gloria. Gracias a todos por estar aquí sobre todo gracias, José Ángel, por convocarnos... Eh, para mí es un eh, honor estar aquí compartiendo contigo, con Ramón, con Gloria, con todos vosotros este libro y la experiencia y el conocimiento que a lo largo de estos no sé cuántos años que nos conocemos, José Ángel, ya desde hemos 2003. compartido desde el 2003, pues casi 20, 20 años. Eh, entonces quería un poco hacer la charla lo más dinámica posible intentando... Hacer ese paralelismo de vidas que hemos tenido y que nos hemos ido encontrando muchas veces en un tema que nos ha ocupado y preocupado y por el que hemos luchado, ¿no? Que es el tema de la responsabilidad social de las empresas y cómo hacer negocios de una forma diferente. Y yo conocí a José Ángel, pues eso, en el 2003, cuando le tocó ser... Eh, el primer director de responsabilidad social corporativa en un gran banco, que no sé si se puede decir, yo creo que sí, BBVA, <risa> y, y donde nos sorprendió ver una persona como él eh, a cargo de una responsabilidad que entonces no existía, no había nada de eso en las empresas en esa época, algunas ONGs universitarios y algún que otro político, que no miro para, dónde, para sí. allá, estaba también preocupado por estos temas, y entonces eh, se identificaba mucho la responsabilidad de la empresa o responsabilidad social con la filantropía. La palabra social parece que se identifica siempre con lo solidario, el buenismo, el bueno, ibas a hablar con las cajas y te decían nosotros somos responsables porque tenemos una, una obra social, ibas con las empresas lo mismo, las fundaciones, y había ese debate que afortunadamente se ha superado, pero que hubo, hizo falta tiempo para... ...para romper ese, ese binomio de filantropía-responsabilidad social. ¿no? Eh, estamos hablando del 2003, pero afortunadamente había gente en las empresas... ...y en el caso de José Ángel era así, que sabía lo que era la responsabilidad social. Sabía que tenía que ver con el negocio, ¿no? con el negocio de la empresa. Lo que hacía y cómo lo hacía ¿no? y qué impacto tenían las decisiones del Consejo... ...y de los altos directivos y él como responsable de un área... Eh, ...en las personas, en los países donde operaban... ...a través del negocio que, que tenían, en el caso de un banco... ...es evidente la capacidad transformadora que puede tener... ...y ahí cerraré luego el círculo al final de la charla... Y, ...y lo que yo destacaría de aquella época... ...es que mientras muchos no oían, no escuchaban... ...porque identificaban filantropía con RSC... ...José Ángel siempre escuchaba, siempre invitaba a gente a, a venir... A, a economistas, los que no, a gente de la universidad. O sea, eso que es consustancial a la RSC, que es ese diálogo, ese engagement, esa relación con los grupos de interés, él lo ejercitó ya en el 2003. Eh, es algo que entra en, está en el, en el núcleo duro de la RSC, pero difícilmente vas a responder a la sociedad, a sus demandas, a sus necesidades, si no escuchas. Y yo querría, quería poner primero en valor ese... ese ese, esa cualidad que él tiene y que además eh, con esa humildad que siempre le caracteriza pues, eh, pone en valor lo que otros le han dicho, pero que realmente él conoce, sabe y, y, y domina mejor que, que otros. ¿no? En el mismo libro menciona, nos menciona a varios, pero vamos, eh, él sabe mucho más que muchos de los que estamos mencionados ahí. Eh, también, entonces, el, empezaba a haber una presión pequeñita del mundo financiero sobre los inversores que empezaban a preguntar que, a las empresas sobre estos temas. Eh, ¿Cómo se, um, gestionaban los riesgos ambientales? ¿Qué tipo de políticas tenían? Eh, ¿Cómo controlaban? Que, ¿Cómo lo medían? ¿Qué impacto tenían sus actuaciones eh, en temas de biodiversidad o en temas eh, de, de emisiones? también aspectos vinculados a, a sus operaciones en pa países terceros donde la, los estándares eh, pues de laborales eran más bajos había más riesgo de incumplimiento de la normativa internacional y esos temas a él le preocupaban ¿eh? le preocupaban porque igual que nos pasaba a otros que hemos compartido eh, pues mucho con él pues nos preguntábamos hasta dónde estaba hasta dónde llegaba la responsabilidad de la empresa y dónde la, eh, estaba la responsabilidad de los Estados, eh, en, un, en un momento globalizado donde el poder de los gobiernos nacionales estaba muy limitado, más si, si dependías de la Unión Europea, donde te venía todo marcado, donde además tenías que operar a nivel internacional. Y había ese debate, ¿no? hasta dónde llega, el, el, y sigue estando, ¿no? en, en la parte teórica de cuando analizas lo que es una empresa, ¿no? hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y de sus accionistas, sus propietarios o, y dónde comienza la responsabilidad de los estados. ¿no? Eh, también mm, se hablaba del tema de las externalidades. ¿no? Eh, bueno, pues, en definitiva, el impacto que puede tener determinadas actuaciones de la empresa sobre terceros, eso que hoy se llama la materialidad, eh, perdón, eh, la, sí, la materialidad social, no, el, no solo financiera, bueno, estos términos que ahora se utilizan mucho, pero que en definitiva es esto de las externalidades negativas que los economistas siempre hemos trabajado. ¿no? Y, y luego estaba el problema de cómo gestionar cuando hay tantas demandas que pueden confluir y que puede haber eh, diferencias entre unas y otras, eh, de estos grupos de interés, trabajadores, proveedores, los que están aquí, los que están produciendo en los países donde nos suministramos, eh, las futuras generaciones, bueno, todo, con los que los que dirigían estos departamentos teníais que lidiar, ¿no? hacer ese diálogo activo, está muy bien, pero luego tenías que confluir y decir bueno, qué es lo importante, lo relevante, lo material, para ellos, la sociedad, pero también para la empresa, ¿no? y esa parte es la, la complicada ¿no? de, de gestionar, ¿no? cómo priorizar, eh, bueno, a veces hay eso, por el interés de la empresa a lo mejor tienes que externalizar en una, a través de una cadena de suministro más barata, eh, porque además si no eres competitiva y, y te comen el mercado, pero a la vez estás dejando de producir en un país eh, donde hay problemas de desempleo, donde es, eh, de despoblación, de desabastecimiento, como estamos viendo ahora. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lidiar con esos problemas? ¿no? Y como toda gestión, pues siempre tiene que haber información, tiene que haber eh, mecanismos de medición, de control, de seguimiento y esos famosos indicadores que siempre están ahí eh, sobre eh, la responsabilidad de la empresa ¿no? en ámbitos de buen gobierno, Medioambientales, Sociales, Derechos Humanos, ASG, Ambiental, Social de Gobierno Corporativo, como queramos denominarlo, ahora ODS, es decir, siempre está el problema de la medición y los indicadores. ¿no? Eh, ya entonces, eh, algunos de estos artículos que tú decías que eh, académicamente no me cuentan en mi currículum desde el punto de vista universitario, porque no están publicados en las revistas top, pero sí han tenido, quizás, los que más impacto, entonces, que son los que lee la gente de a pie, pues en, en, en la revista Vice, en el boletín de información comercial del Ministerio de Economía. Entonces, hablaba, yo también, compartíamos estas cosas sobre el concepto y la medición de la RSC y su desarrollo en España, o el porqué de la RSC, ¿no? Cuáles son eh, las diferentes miradas, ¿no? Desde qué aproximaciones tanto... ...económicas, financieras, políticas, sociales, eh, se puede dar a, a esto que entonces llamamos responsabilidad social corporativa. Aquí se habla del poder corporativo, la, la primera de las dos palabras que aparecen en el, en el título. ¿no? Entonces se ponía de manifiesto a finales de los 90, cuando nos crea, creamos en el 97 Economistas sin Fronteras, pues ese gran poder de las corporaciones que era superior al de los gobiernos y que hacía eh, bueno, inviable cualquier política pública si no se tenía en cuenta eh, ese poder económico de estas grandes transnacionales, eh, el impacto que podrían tener esas decisiones políticas era menor. ¿no? Entonces, ¿cómo eh, hacer esa, esa transición a una economía globalizada con todo lo que supone? ¿no? Eh, Decía que José Ángel escuchaba ¿eh? que, y también innovaba. ¿eh? Él, dentro de aquellos tiempos en los que eh, todavía la RSC ya pasaba a dejar de ser filantropía, pero bueno, empezaba a tener otros ingredientes, tuvimos alguna que otra iniciativa con economistas también sobre fondos para, para microfinanzas ¿no? y para emprendimiento apoyadas por, por, el, por, por gracias a su departamento, Estoy intentando vincular cosas que la memoria a veces falla y también eh, eh, veía fundamental que los empleados eh, fueran conscientes de, de esto y fomentaba la formación, la formación a sus empleados en estos temas que entonces apenas existían. Yo en la universidad he sido testigo de ello, cuando nosotros empezábamos con esto no había formación, entonces habrá bastante más. Y, y además te veían como un bicho raro, ¿eh? Marta se dedica a esas cosas que a ella le gustan, le interesan, no tiene mucho que ver con la economía aplicada, bueno, afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, pero entonces eh, parecía yo un bicho raro. ¿no? Y, y, y hacíamos cursos de formación eh, para los empleados de BV entonces, sobre temas eh, que en 2004-2005, estamos hablando de esa época, como los derechos humanos y la empresa, o la ética y la empresa, trayendo a gente potente de la cortina. Eh, recuerdo también eh, cursos que trajimos al Cooperative Bank, que era un poco el referente en banca responsable a nivel europeo. Eh, o sea que, mm, él, además, los empleados no dedicaban sus vacaciones a formarse, estaba dentro de su horario laboral, intentábamos conjugarlo para que por las tardes, en horario de verano, pudieran asistir a la formación. Estoy intentando trasladar la coherencia de una buena gestión también desde la empresa, ¿no? como la de José Ángel. Y, y esa, en esa época compartíamos esa visión de RSC que luego, pues, como digo, el tiempo nos ha dado la razón. Una RSC que tiene que ver con la buena gobernanza, con la buena gestión, una gestión responsable de los administradores desde el más alto nivel, y que bueno, la lectura del libro de, de nuestro amigo Chemi nos, nos ayudó también a... A ver, eh, esa, esa visión de la empresa pluralista que él dice ¿no? y esa visión avanzada de la RSC, donde no es, eh, no es un objetivo en sí mismo, eh, o no es, perdón, no es un instrumento el ser bueno para ganar más, sino que es un objetivo en sí mismo, ¿no? el, el tratar de generar las máximas, el mayor impacto que ahora se habla, ¿no? el, el impacto positivo eh, y... Eh, pues eh, que sea el menor impacto negativo, ¿no? eh, las externalidades negativas sean menores. Y también eh, éramos conscientes de que el, los mercados financieros no ayudaban, no ayudaban y que los accionistas responsables, estos de la ISR, eran minoritarios. Al final eran voces eh, que bueno, eh, surgían a través de unos fondos, unos instrumentos de inversión colectiva, fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos soberanos que, bueno, tenían esa visión largoplacista sobre todo los fondos de pensiones, fondos soberanos, que se preocupaban por algo más allá de la rentabilidad pura y dura de la acción, el dividendo, se preocupaban por saber un poco cuáles eran esas políticas... Eh, más a largo plazo y qué, qué impacto podían tener sobre mm, países en desarrollo, temas de corrupción, eh, de integridad, eh, temas de fiscalidad, incluso ya de fiscalidad internacional, esas estrategias a veces un poco que raza, eh, rozan la ilegalidad. Es decir, que, que no, era, no era lo habitual el que los mercados financieros se preocuparan por estos temas, era la excepción, eh, era lo que entonces se llamaba inversión ética, nosotros en economistas hemos pasado por diferentes denominaciones en el área. Luego inversión responsable, socialmente responsable. Luego la palabra socialmente, a veces, insisto, se, se liga a la solidaridad y para evitar ese problema, pues quitábamos y poníamos responsable solo. En fin, que, que, que no, no ayudaba por esa visión cortoplacista ¿no? del capital. Y, y bueno, eh, también compartíamos la visión de que no podía ser solo voluntaria, que la empresa en solitario no podía abordar este tema si no había un impulso una coherencia en las políticas públicas hacia ello y ahí tuvimos la ocasión de conocernos, Ramón, cuando fuimos ahí al Parlamento a contaros la, estas historias y tener la receptividad. Creo que fuiste tú el que presidiste aquella comisión parlamentaria, ya no sé ni qué año, pero debe ser 2004, 2005, 2005, sí, ¿no? por ahí en la que hubo mucha unanimidad. Quiero decir que en los principios, en los valores, todos los partidos se ponían de acuerdo. Es verdad que luego, a la hora de llevarlo a la práctica, era complicado. ¿no? Estoy haciendo un poquito de, de historia en esta primera etapa en la que coincidí con José Ángel y con Ramón también. Pero, la, como digo, tenemos una situación diferente ahora. Afortunadamente, hemos dado un vuelco, ¿no? como suele ocurrir. Eh, la urgencia climática, los problemas de desabastecimiento que estamos viendo ahora con cadenas de suministro, tan largas que no controlas y que te impide casi vivir y atender las necesidades primarias. Problemas ligados a negocios que son claves para la vida de las personas, como es la luz, la energía, eh, como son las finanzas, el poder disponer de, de unos servicios financieros independientemente de la edad que tengas, accesibles, eh, que no te engañen, que puedas... Eh, bueno, disfrutar del de acceso a un producto de crédito para poder eh, emprender y poder eh, salir de una situación difícil. Bueno, afortunadamente digo que la, la regulación hoy en día ha cambiado, ¿no? Ahora ya se exige más transparencia a las empresas, en el 2014 ya se aprobó una directiva en ese sentido, yo creo que también la incidencia de algunos Partidos, en este caso eh, también Ramón ha tenido la experiencia en el Parlamento Europeo de ver todo ese proceso. Luego nos podrá comentar la incidencia que han hecho ONGs como economistas a través de plataformas como el Observatorio u otras, en las que con, en red con otras alianzas, ¿no? la, la europea, ¿no? la coalición europea a la que pertenecemos o incluso con alianzas en países de América Latina, se ha ido eh, bueno, pues metiendo en el debate público, en las políticas públicas, la necesidad de que, primero, se rinda cuentas de lo que se hace para saber, eh, como ciudadanos, qué se está haciendo y como accionistas con nuestro dinero. Segundo, para que los gobernantes puedan mm, conocer las actuaciones de las empresas que están bajo su supervisión en el sentido eh, jurídico, ¿no? Al final, eh, esto de los derechos humanos, como están globalizadas, al final existe un tribunal por ahí, pero no sabemos muy bien de quién es responsabilidad, ¿no? Entonces, estos, te estos temas, que son difíciles de, de abordar, pues han ido entrando en la, en la agenda política y, pues ahí, hoy en día, de hace dos vamos, unos meses, una propuesta sobre gobierno corporativo sostenible, es decir, ya está en la agenda de los consejos de administración, un proyecto de directiva de diligencia de vida en tema de derechos humanos y de medio ambiente, está, como digo, eh, la exigencia por parte de las empresas, no solo las grandes, sino también más pequeñas, de reportar y trasladar información sobre qué están haciendo en materia social, ambiental y de buena gobernanza, está la directiva eh, de hace poquito también, sobre fomento de la implicación de los accionistas a largo plazo eh, y todo con esa visión de esa doble materialidad. Es decir, esto no solo interesa a la sociedad, obviamente, que las empresas se comporten adecuadamente, sino que también interesa a la empresa, porque financieramente hay unos riesgos que si no se gestionan, dentro de poco puede perjudicar el valor de la compañía. ¿no? y en esa, en esa línea hemos ido siguiendo trabajando. No quiero mmm, extenderme mucho en, esta, en estos temas más técnicos, eh, o, bueno técnicos por, por decir alguna cosa, ¿no? de, de temas de contenido. Eh, sí quería un poco pasar a una segunda etapa en la que coincidí con José Ángel, que es cuando ya se pasa a la Fundación Microfinanzas BVA, y, y ahí pone en marcha, a través de una fundación bastante novedosa, una forma de entender el negocio financiero más acercado a, los, a la gente que tiene menos recursos, ¿no? que son los famosos microcréditos, las instituciones microfinancieras. Pues de nuevo, ahí pudimos coincidir otra vez y, y pude ser testigo de nuevo de cómo, a través de una institución no lucrativa, que en este caso pertenecía a un banco, pero que era independiente financieramente del banco, eh, puso en marcha, junto con alguna otra persona, un proyecto en el que, de nuevo, eh, la buena gestión mm, ha, ha hecho que, que prosperara, ¿no? fin, eh, generó una red de, de instituciones microfinancieras en países de América Latina eh, acercándose a quienes ya lo hacían bien, detectando quiénes eran las entidades que trabajaban bien sobre el terreno, eh, ...aliándose con ellos y, goberna y ayudándoles a hacer un, un proceso de buen gobierno, de, de mejora en la gestión, de incorporar lo bueno que tiene también la gestión empresarial en el mundo de las instituciones más cercanas a, a lo no lucrativo o al tercer sector y de nuevo a, apostando por la formación. Ahí también tuvimos un, un acuerdo en la formación a través de la UNED y en, en eso pude colaborar con él, tuvimos experiencias muy gratas por Perú, por Colombia donde, bueno, pude, de la mano de él, y estoy súper agradecida, pues conocer esas realidades. Y también quería poner de manifiesto esa, esa experiencia, ¿no? Y ahí entro un poco en, en lo que es, lo que decía, la RSC tiene que ver con el negocio, ¿no? En el caso del sector financiero, que es en el que yo he trabajado desde el ámbito académico más, él desde el ámbito de la práctica, pues está claro que el acceso a un bien básico, como es el crédito en su momento, o a servicios de pago, medios de pago, pues son instrumentos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, mmm, pues, yo también he ido trabajando a, a, en las publicaciones que podéis ver, en, si vais a Google Scholar, pues podéis de, de, descargaros algunas que están en abierto, otras, eh, ya sabéis que la universidad y el mundo académico empieza a estar ahora un poco, el mundo de la investigación, un poquito en abierto, pero ahí hay un tinglado que tiene las editoriales <risa> eh, tres o cuatro eh, que hace que sea muy endogámico y que nos leamos nosotros a nosotros mismos. Pero bueno, si alguno tiene interés, me lo pide y se lo podemos hacer llegar. Algún artículo sobre estos temas, ¿no? De cómo eh, afecta o cómo se puede trasladar estos conceptos de responsabilidad social a un negocio como el bancario, que, eh, cómo medirlo. Ahí hemos tenido algunas colaboraciones con gente de Economistas. Insisto, Economistas para mí fue mi inspirador en estos temas. Gracias a Economistas yo descubrí esto y también ha sido inspirador a la hora de, eh, bueno, de avanzar en el, en el desarrollo de estos trabajos porque cuando uno está pegado al terreno es cuando detecta dónde están los problemas ¿no? y, y cuando estás en, en los despachos leyendo pues no eres consciente ni muchísimo menos de lo que hay. Me estoy enrollando mucho, eh, Gloria, tú me dices… Eh, tres minutos. Tres minutos, pues yo ahí cerraría mi etapa con José Ángel eh, en la Junta Directiva de Economistas. Y, y diría que cuando él tiene ya. se, des, se libera del todo, ya ni, ni prejubilado, ni fundación, ni nada, se desata. <risa> se desata y dice: aquí estoy yo y se viene arriba. Y entonces, con esa libertad que él tiene, con esa palabra, con ese. In, yo a veces digo: yo no quiero ser un jubilado como tú porque estás todo el día pringado trabajando, pero. Pero bueno, en su etapa de madurez, por decirlo así, eh, ha sido muchísimo más crítico. De hecho, la segunda parte es irresponsabilidad empresarial. En los últimos años, y ahí se ven los, los artículos y todo el trabajo que hacen economistas a través de dosieres, que es obra de él, de su buen hacer, de su planificación, de engancharnos a, a los que estamos ahí con él apoyando, de enganchar autores súper buenos, pues eh, él no, no se ha cortado nada en, en, a la hora de denunciar, de incidir, de que esto tiene que cambiar, que no vale con política ni con normativa, esto no sirve, ¿no? Ahora nos sé dirá él por qué o por qué no. Y un poco mmm, quería destacar esa, esa faceta, los que estáis aquí muchos le conocéis, pero creo que a, yo sí envidio que con su edad, que es un poco mayor que yo, tenga esa juventud, esa juventud y ese no tiene pudor a la hora de decir lo que piensa y cómo lo piensa y cómo lo dice. ¿no? Entonces, bueno, siempre tiene que haber contrapeso, gente con capacidad crítica de decirlo y eso es lo que también quería alabar. Aparte de que mi trabajo en economistas, el tiempo que tuve esa función de presidencia, gracias a José Ángel, Pudimos salir adelante, muchas horas, mucho trabajo y, y algún, disgusto, ¿no? y ¿Algún, algún disgusto? que otro disgusto. No, pero bueno, aquí estamos, nos hemos superado y estamos más fortalecidos como siempre. Nada más, yo eh, en el tema de la inversión responsable, volver a, la, a lo que decía antes, hoy en día estamos en un momento, para los que llevamos mucho tiempo trabajando sobre ISR, inversión responsable, finanzas sostenibles, un poco alucinados, diría yo, con la avalancha de políticas normativas, directivas, preocupaciones, desde el Banco Central Europeo hasta la Asociación Española de la Banca y la Europea, los, las entidades aseguradoras, los inversores, están todos viéndolas venir, es decir, con una normativa que les va a hacer cambiar su forma de entender el negocio bancario, donde los riesgos, sobre todo ambientales, van a pesar mucho y van a tener que cambiar las carteras de inversión y de préstamo hacia una economía más baja en carbono y eso exige también cambios, pero sobre todo van a influir muchísimo en, en terceros, en las empresas a las que van a fin, están financiando y por las que están apostando. Entonces, no me quiero enrollar muy, mucho ahí, si luego tenéis algún interés más para dar la palabra a Ramón y cerrar aquí diciendo que, de nuevo, gracias José Ángel por estar siempre ahí, por, por tu capacidad de trabajo y por tu ilusión, sobre todo. Pues después de todo este recorrido que nos ha hecho Marta, yo creo que nos ha llevado de la mano hasta hoy, vamos a aterrizar en este momento un poquito más con la, con la aportación de Ramón que nos dirá pues otra posible vía de superar las debilidades de la responsabilidad social voluntaria, en concreto la necesidad de una legislación más severa en materia de derechos humanos. Pues, Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Y, y, y También para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, si me permitís el tuteo, pero sobre todo con, con mi amigo José Ángel, a quien le acompaño con muchísimo gusto en este acto digamos, de, de, de, de emoción, ¿no? porque presentar un libro siempre es una cosa importante y, por supuesto, con, con Marta, que es también buena amiga. Y la verdad es que ella ya ha contado bastante bien lo que fueron nuestros orígenes comunes. Realmente eh, nos hemos conocido porque hemos compartido esta idea, la, la conveniencia de aportar un, una renovación conceptual del ser de la empresa ¿no? en el tiempo que vivimos. Y ciertamente en el año 2003, que fue cuando yo ya había presentado una proposición de ley a este respecto, hicimos una... Una peña iba a decir, pero más bien fue una piña, porque peña hacen los chavales. Nosotros ya no, no teníamos oportunidad de hacer una peña. ¿no? Hicimos una piña junto a otros eh, también buenos amigos que siguen siéndolo hoy. Juanjo Juan Almagro, de, de Mafre entonces, y con Alberto Andreu, de Telefónica, Isabel Roser. Bueno, un grupo de siete, ocho, no éramos muchos más, que llegamos a hacer un manifiesto, publicamos en los periódicos... Bueno, Teníamos la ilusión de tocar esta tecla, que creíamos que era una tecla importante, ¿no? porque intentaba renovar eh, el ser de la empresa en el siglo XXI, en, el, en este mundo nuevo que ya empezaba a, a dar coces, porque el siglo XXI ha dado muchas coces ya, ¿no? porque empezamos con las Torres Gemelas, luego llegaron las... La crisis financiera, luego la pandemia, luego la guerra. Y realmente estamos cargando de historia este siglo XXI. ¿no? Demasiada historia, suelen decir. Bueno, pues nos juntamos y la primera cosa que quería decir del autor, porque obviamente hay que hablar de José Ángel, es que a mí me ha producido tres tipos de sorpresas. Algunas de las ha citado, eh, las ha citado Marta. ¿no? La primera fue, ciertamente, el compromiso que en nombre de una empresa de un banco tan importante como era el BBVA, él mostraba en favor de esta idea. Es decir, que con las limitaciones que, por cierto, tenía y sufría eh, al ser eh, alto ejecutivo de un banco, pero tocando la tecla de la empresa renovada, de la cultura de la responsabilidad, pues él era un hombre eh, muy comprometido. Y esa fue, digamos, la primera sorpresa. La segunda fue que, siguiendo un poco la imagen bíblica de Paulo, pues él se cayó del caballo. Dime, ¿sí? Y se dio una leche tremenda, porque verdaderamente se cae del caballo con todas las de la ley. Y expresa con una rotundidad y una, yo diría radicalidad, me lo permites, radicalidad no es malo. ¿eh? Lo, que, lo, que, lo que suele llamarse un poco... La, lo que él llama la retórica comunicativa reputacional, ¿no? y a menudo puramente cosmética de la responsabilidad social. Son palabras suyas, ¿no? que vienen muy bien al caso, porque ciertamente es un tema que nos trae. De hecho, en estos 20 años que llevamos eh, cabalgando en esta, en esta historia, pues hemos tenido todos miles de debates en los que estos puntos de vista se han puesto de manifiesto eh, de manera muy honesta, y creo que hoy, nos trae también este debate. ¿no? Y la tercera, fue, la tercera sorpresa fue descubrirte escribiendo. Cuando ya te zambulles, como creo que tú mismo dices en la introducción en Economistas sin Fronteras, realmente, pues como dice Marta, te desbocas, ¿no? Y entonces aparece el José Ángel Rebelde, ¿no? Que, que, que, bueno, yo diría casi soñador, porque realmente empieza a dibujarnos el mundo que él quiere en este, en este espacio del mundo de la empresa, etc. ¿no? Bueno, esto es sobre él, sobre sus, sobre sus escritos, también tres cosas, porque escribe muy bien. Eh, yo creo que tiene tres cualidades que a mí me parecen siempre, en, en el ensayo, me parecen claves. Una es muy sistemático, él ordena muy bien las ideas y argumenta de manera muy ordenada sus eh, planteamientos. Esta es la primera característica de un buen ensayo para mi gusto. segundo es el rigor porque él eh, documenta sus, eh, sus, sus eh, comentarios, los tiene y lo que hace es enriquecerlos, ¿no? De manera que casi como si fuera un académico, que no lo es, pero casi como si lo fuera, tiene una, eh, un, un soporte bibliográfico muy potente e incorpora autores muy adecuadamente a sus razonamientos. Y, por último, en tercer lugar, es muy honesto, porque tiene proposición. Es decir, que no se limita a hacer una exposición más o menos argumentada, sistemática y ordenada, de posiciones encontradas sobre los debates. No, no. Él se moja y hace proposiciones, como luego veremos, pues muy, muy determinadas, ¿no? Y esto me lleva al tema que, que, que nos trae aquí, porque el título, el papel que a mí me dieron para, para esto, dice «Coloquio de la RSC a la democracia en la empresa». Entonces, cabe interpretar este título como, Gloria lo ha dicho inicialmente, como un itinerario, ¿no? casi como un tránsito de lo que puede ser de la RSC a la democracia en la empresa, entendiendo esta última como un estadio más perfecto o mucho más culminado, más progresivo, de la RSC, pero también puede contemplarse el título, repito, como un antagonismo, como una posición dicotómica ¿no? de la RSC o eh, la democracia en la empresa. ¿no? Yo honradamente tengo que decir que eh, no estoy con ninguno de los dos. Eh, estoy más bien con la interpretación de que la empresa sostenible puede integrar también la democracia en la empresa y que esta es una parte de lo que llamaríamos una empresa excelente, de lo que querríamos que fueran las empresas. Pero no porque eh, la única culminación del tránsito de la RSC sea la democracia en la empresa, porque tampoco sabemos, sabemos muy bien qué es esto. Luego, él sí lo explica, él tiene su modelo. Él habla de una eh, empresa participada por, sus, por los stakeholders en una empresa concebida casi como un eh, bien público. Ese sería un poco el resumen, pero yo creo que eh, esto es muy teórico y no sabemos muy bien qué tipo de empresa es esa. Por tanto, no, no cabe decir que la democracia en la empresa sea el final de un proceso, sino que, por el contrario, la evolución que yo deseo de la responsabilidad social integra también una empresa democrática. Luego veríamos qué es una empresa democrática, ¿no? Y esto, eh, esto liga con lo que es un poco mi móvil personal en relación con esta con esta idea, porque es verdad que soy de las pocas personas que en el ámbito de la política en España ha trabajado, o por lo menos de las primeras, ¿no? Ha habido otros y, y por supuesto, tan tan mucho más brillantes que yo, pero en todo caso, eh, sí he estado muy comprometido con la idea. De hecho, presenté una proposición de ley en el año 2002 que ahora la he recuperado un poco precisamente preparando este debate y, y era una proposición de ley que ciertamente suscitaba el tema en España. Y... Ciertamente esto no se había producido hasta la fecha, pero realmente quisiera explicaros eh, eh, por qué me voy yo a esto. No? Yo, yo a esto llego porque realmente mi propia trayectoria personal siempre ha estado ligada con una aspiración de mejora en lo que llamaríamos las condiciones del mundo del trabajo y de la empresa, ¿no? eh, mi, mi propio origen personal, yo era un aprendiz en una fábrica con 14 años y he trabajado eh, como obrero y como ingeniero técnico en esa empresa durante 12 años. Y luego me hice abogado laboralista y me hice sindicalista y toda mi vida eh, ha estado más o menos ligada a esto y en gran parte digamos esa reflexión eh, primaria está en mi concepción también de la política. ¿no? Y, mi con, y, mi, y mi impresión era que la evolución de la conquista histórica de los trabajadores por un mundo mejor, por una dignidad en el trabajo, por una empresa eh, más eh, responsable, etc. Esa historia, que es de hace dos siglos, de más de 200 años, había chocado con una serie de imponderables muy complicados de superar. Y que, a pesar de que la trayectoria histórica del movimiento obrero y de las conquistas para su dignidad habían sido siempre progresivas, a finales del siglo XX habían topado con un mundo distinto que las estaban eh, paralizando. Esta era mi concepción. Y yo vuelvo a la responsabilidad social o voy, porque creo que ahí hay un clavo sobre el que seguir produciendo la ascensión de las viejas conquistas, de las viejas banderas, que siguen siendo viejas, no, siguen siendo banderas de hoy porque son prácticamente las mismas. Pero esa evolución que trajo el, el, el movimiento obrero organizado, los sindicatos, para llegar, por ejemplo, al derecho laboral, como una eh, rama del derecho, esa evolución que explica eh, la evolución desde la seguridad social, inventada a principios del siglo XX, maravilloso invento social, no ha habido mejor, hasta lo que es pues, eh, eh, la negociación colectiva a lo largo de la segunda mitad del siglo del siglo XX, desde la inspección de trabajo hasta las, hasta, hasta las magistraturas o hasta las leyes mínimas, toda esa evolución está chocando contra un mundo que ha cambiado y que, en virtud a la globalización económica y financiera, sobre todo globalización financiera, la penetración de los fondos financieros en el capital, la globalización productiva, junto a lo que es, claro, lógicamente, ya lo hemos dicho muchas veces, la propia tecnología o, y, y su revolución, o... El imperio ideológico del neoliberalismo desde finales del siglo XX hasta prácticamente hasta ahora, un poco toda esta cultura de eh, más mercado, más individuo, más competencia, más innovación y eso es más crecimiento frente a Estado, etcétera, todo, todo ese dominio ideológico van generando un mundo en el que las conquistas de la dignidad eh, laboral y de la eh, justicia social se están eh, bloqueando. Esta es mi, mi, mi impresión. ¿no? Inclusive, bueno, lo sabemos, porque la globalización produce dumping social y ese dumping, ese dumping eh, desestructura las clases medias, eh, incrementa la desigualdad, en fin, podríamos seguir poniendo lo que, lo que llamaríamos el cuadro sinóptico eh, dramático que a finales del siglo XX, principios de del XXI, se incrementa con una tecnología que, Incrementa la precariedad, porque a diferencia de otras tecnologías a lo largo de la historia que siempre han mejorado condiciones laborales, desde el motor eléctrico a la, a la producción en cadena y no digamos a otras eh, revoluciones tecnológicas, esta, la de ahora, lo que hace es crear un sistema laboral eh, particularmente empobrecido porque están creciendo los, los, los, los Working poor, todo lo que es un poco toda la precariedad unida a, a Internet y a las eh, empresas, a las plataformas, en fin, a lo que ya sabemos todos. ¿no? Entonces, mi, mi, mi conclusión fue que la, la responsabilidad social nos ofrecía una oportunidad para seguir trabajando por lo mismo. Yo quiero ser muy eh, eh, reivindicativo de esta idea. Yo sé que mucha gente no, hay, no se ha incorporado a la RSC con esta misma motivación, pero ciertamente era la de algunos. ¿no? Y a mí incluso me da pena que desde un punto de vista ideológico la izquierda no haya abrazado con más interés lo que llamaríamos una cultura eh, de la exigencia, de la responsabilidad o de la sostenibilidad empresarial de una manera más, eh, más intensa. ¿eh? Sinceramente creo que hayamos perdido una oportunidad, porque, insisto, este mundo que venía era un mundo que les hacía a las empresas mucho más vulnerables, mucho más susceptibles de una exigencia social que se venía manifestando en muchos aspectos en la sociedad, porque las empresas son mucho más vulnerables que antes, porque, porque las demandas sociales les tocan. En, en, en los aspectos medioambientales, en sus impactos sociales, en la creación de hábitats sociolaborales. Y entonces creíamos que había una sociedad que iba a acompañar esas viejas banderas, esas viejas luchas, y que nos iba a ayudar a ir avanzando en esa vieja ascensión, por nuestras viejas banderas, por nuestras viejas reivindicaciones. Insisto, también las de hoy. Y claro, es verdad... <coughs> el, el razonamiento de, de José Ángel, finalmente, cuando él cae del caballo y, y, se, y se desata, pues en gran parte es verdad. Dice muchas cosas que son, que son correctas, pero la, la, la perspectiva histórica no nos permite que seamos tan, perdóname, digamos, tan simplificadores entre el blanco y el negro. Yo aquí querría hacer una defensa de lo que para mí ya a mi edad es un poco una interpretación más histórica, progresiva que nos permite ir viendo luces y sombras y, por tanto, reconociendo que sigue siendo un instrumento que no podemos despreciar. Porque ha producido efectos que a veces olvidamos. Dejadme que os ponga algunos ejemplos y con esto prácticamente termino. ¿eh? Por ejemplo, la información no financiera. Cuando yo en la, aquella subcomisión parlamentaria me entrevisté o cité al entonces secretario general del OCOE llamado Jiménez Aguilar, lo recuerdo perfectamente, año 2005, 2006, era el secretario general de la COE, todavía vivía, vivía Cuevas. ¿no? Pues el que era el hombre de la COE llegó al Parlamento y cuando le dijimos que, que nos gustaría que la RSC incorporara, que las empresas grandes informaran de sus resultados no solamente financieros, sino también me miró como las vacas al tren. Pero, pero, pero de qué me, ¿de qué me habla usted? ¿Pero por qué si no me lo exige la ley? Hoy es ley. Hoy las empresas tienen que informar. En el año 2014 hubo una directiva europea, muy tarde se transpuso en España en el 2018, pero hoy las empresas tienen que informar. Punto. ¿Y esto viene del cielo? No. Esto no cae del cielo. Esto cae porque ha habido una cultura que ha establecido estos principios y ha acabado construyendo una conquista legal que hay que incorporar también a nuestro... Eh, a nuestro relato histórico de conquistas. Pongo más ejemplos. Las sucesivas reformas de los códigos de conducta corporativa. Me vais a decir, bueno, no, los códigos de conducta, perdón, me la soplan. Bueno, realmente los códigos de conducta han significado cuatro o cinco veces de incremento en las exigencias internas dentro de los consejos de administración en materia de transparencia, pongamos en materia de igualdad de sexos. Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros, hace 15 años, o 10, o incluso 5, que los códigos de conducta iban a exigir un número de mujeres por consejo de administración? Porque cuando hicimos las cuotas en la política, hubo muchísima discrepancia. Pero las cuotas se asentaron. No hace falta que yo me explique. Pero ¿quién nos decía que se podía imponer a las empresas cuántas personas ¿O qué tipo de personas, por sexo en este caso, tenían que integrar su consejo de administración? Hoy es ley. ¿Y esto cae del cielo? No, no cae del cielo. Responde a una, obviamente, a una movilización social y a una cultura general. Pero se ha integrado en lo que llamaríamos el marco de referencia que tiene... ¿Cómo apuntas para luego matizarme? Eh? El marco de referencia que... que, que ...que se ha establecido en los códigos de conducta, ¿no? Más ejemplos. La inclusión de la responsabilidad penal de las, de las empresas. Oiga, perdonen. Hasta el año 2010 las empresas eran irresponsables penalmente. ¿A quién se le ocurre decir que el código penal puede sancionar a una empresa? Yo mismo pensé que eso no era posible. Pero la cultura de la exigencia que surge en, en España y en toda Europa de la crisis financiera del 2008 y del 2009 crea una demanda de exigencia, especialmente al mundo bancario, por cierto, por, las, por su responsabilidad en aquella crisis que acaba transformándose en que el código penal, repito, penal, puede sancionar al Consejo de Administración. Y esto les acojona, créanme, ¿eh? Es verdad que se han creado muchos uh, compliance y lo hacen los gabinetes jurídicos, lo sé, lo sé, pero no había compliance antes y ahora la hay. Y tienen que preocuparse y yo les aseguro que en muchas compañías el tipo de compliance, cuando les llama por teléfono a los ejecutivos, les asusta, créanme. Y, y, y les asusta porque está el código penal detrás y eso es derivado de esta historia que estamos describiendo, que, repito, tiene eh, blancos y negros y muchas lagunas y tiene mucha razón José Ángel en muchas cosas, pero no podemos olvidar cosas como las que estoy citando. Por ejemplo, las sucesivas reformas legales en materia de igualdad, de sexos, de paternidad, de igualdad de, en materia de conciliación, en gran parte vienen de la negociación colectiva, pero no solo. También han ido formando parte de una información que las empresas, cuando presentan sus Ratios informativas tienen que contar de cuál es su comportamiento en materia de igualdad salarial, por poner un ejemplo, en, su, en sus nóminas. Con, con, claro, todo esto es transparencia, pero todo esto es exigencia. Y estas, estas cosas se han incorporado a la realidad material del comportamiento empresarial porque ha habido una cultura que ha ido estableciendo la materialidad de esa información y de esa exigencia y de esas obligaciones. La integración de la discapacidad en el mundo laboral. Yo sé que es eh, marketing social. O sea, yo sé que hay muchos supermercados que han incorporado a los discapacitados o gasolineras. Que incorporan disca eh, discapacitados porque son más baratos salarialmente o porque quieren hacer propaganda. Pero si tenemos dos millones de personas con discapacidad en España con problemas fundamentales de integración laboral, tenemos que rechazar que las empresas hagan esto por propaganda. Yo no me atrevo a decir que no lo hagan. Y esto es cultura, es acción social, solo. Son unos jetas, sí, pero han hecho esto. Bueno, yo lo valoro. Los planes nacionales de derechos humanos, lo he dicho antes, son muy flojos, el español en particular, muy flojos. Pero de la, de la cultura de los derechos humanos en, la, en las empresas eh, que ha generado una cultura jurídica potentísima en Naciones Unidas, el informe Raggi de los tres principios, hasta unas negociaciones en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra sobre la posibilidad de que haya un convenio internacional, a las leyes que ya existen en varios países y que en España debiera de haber pronto de debida diligencia para que las empresas elaboren sus planes de prevención, de violación de derechos humanos en los países en los que operan. Oiga, esto es... Responsabilidad social pura. Esto viene de, de todo lo que era esa cultura de demanda que fue ampliando sus fronteras en la cultura de la responsabilidad social. Las nuevas exigencias legales en materia de corrupción o en materia de fiscalidad, o lo ha dicho antes Marta, la fiscalidad es una alarma social en todo el mundo. Y esa alarma social, ¿quién la está concretando en la... Exigencia a las empresas de que informen country por country sobre su cultura fiscal con cada país. La responsabilidad social. Ya veremos cómo informan, pero ¿cuándo habíamos pensado que las empresas tenían que explicar a la opinión pública y a los inversores y a los medios de comunicación cuál es su comportamiento fiscal en cada país? Pues nunca. Esto se está haciendo ahora. Entonces, en fin, la taxonomía verde... Taxonomía verde es una, es una cultura, obviamente, es una, es una conciencia social. Esto yo lo sé, eh, eh, eh, por, probablemente la más potente que existe desde el punto de vista de vertebración social en el mundo en materia medioambiental. Pero sin, sin duda, la manera en la que está concretándose ya en una taxonomía súper, súper precisa, que casi es un modelo regulatorio para el mundo entero sobre cómo tienen que ir las finanzas a lo que es o no es sostenible, eso es una conquista de, justamente de toda esta cultura de la responsabilidad. Termino. Ni blanco ni negro. Yo, sinceramente, creo que eh, ha habido mucho de lo, que, de lo que sabemos que no es eh, sostenibilidad, pero hay dos cosas que mi experiencia me ha, me ha aportado. Eh, una es que en el ámbito sociolaboral las leyes... No, mejor lo diré de otra manera. En el ámbito sociolaboral, el boletín oficial del Estado no está en blanco. Tú no puedes escribir la ley y, y imponerla como si eh, hablaras del derecho al aborto. El derecho al aborto lo puedes regular. Es tu moral pública, es tu mayoría parlamentaria, es tu soberanía. Y la impones en una ley. Ahora bien, en el ámbito sociolaboral hay que buscar el consenso. Y las prácticas... Las prácticas laborales excelentes configuran leyes futuras, no al revés. Es muy difícil hacer una ley e imponerla. Yo he sido gobernante muchos años, en el País Vasco en particular, sobre estos temas. Yo hice un decreto, por ejemplo, para crear empleo con el tiempo eh, sobrante, con, con, con, con la reducción de jornada, las horas extraordinarias, en fin, la sustitución de personas que eh, estaban dando a luz y, y podían ser sustituidas por... Hice un decreto con 11 medidas para crear empleo. No tuvo ningún éxito, porque los empresarios no lo aplicaron. Punto. Entonces, en materia sociolaboral no se puede inventar. No puedes escribir en el BOE lo que te gustaría. Tienes que construir en el BOE lo que has construido en la, en la vida sociolaboral. Es igual que el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Solo un acuerdo internacional... ...para que tengamos un acuerdo vinculante. Pero es muy difícil conseguirlo, porque hay muchas contradicciones entre los países. El único gran acuerdo internacional que ha sido un éxito es el acuerdo de París, que ese sí ha convertido en eh, compromiso de 195 países, compromisos medioambientales en relación con el cambio climático. Esa es una gran conquista del multilateralismo, pero un acuerdo, un convenio que obligue a los países y a las empresas a ser responsables en su propio país de lo que hagan en otros, etcétera, etcétera, va a costar un huevo. Y, y, ¿Y eso quiere decir que no hay que intentarlo? No. Eso quiere decir que, las, que, las, que estas peleas, que estas luchas, que estas conquistas son, eh, son muy complicadas. Yo por eso creo, y ahora sí que termino, José Ángel, que yo por eso sí creo que tu propuesta, la propuesta que configura la empresa eh, como una especie de bien público, en el que muchos stakeholders tienen derecho a participar y a gobernarla, es, es, es utópica. Y no dejo que ustedes juzguen si la utopía es una crítica o es un elogio. No, es un elogio. Sabemos que todo, se, to, todo camina, todo se construye porque hay referencias, porque hay banderas, porque queremos llegar a, ¿no? Pero ciertamente no es casualidad que tú hayas titulado en tu propio libro, hayas buscado una frase, y con esto sí que acabo, con la que introduces tu libro que dice Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, «Los días mejores», dijo, señalando con su bastón el horizonte, están aún tan lejos que seguramente ni usted ni yo los veremos. La reforma será lenta, porque el mal es grave y profundo, y solo se ha de curar trabajándose a sí mismo. Él mismo reconoce que esto va para largo. Pero sí, quiero decirte, José Ángel, que si es verdad que escribir en España eh, ensayo es un dolor, es un dolor, yo tengo algunas experiencias y francamente el esfuerzo que se hace por escribir eh, ideas o, en fin, por humildes que éstas sean, eh, no tiene el merecimiento y el reconocimiento que, que, que merecen. Aunque tú te preguntes en tu introducción si merecía la pena hacer este libro, déjame que te diga que sí, que ha merecido la pena. Gracias. Bueno, pues en este camino que decíamos al principio que vamos haciendo, llegamos ya a la última etapa del camino y José Ángel ahora nos contará pues esta necesidad que ha ido saliendo durante todo el coloquio de legislación obligatoria sobre sistemas de gobernanza empresarial participativos como vía necesaria para avanzar hacia grandes empresas más responsables. Muy bien, pues eh, bueno, muchas eh, muy buenas tardes ante todo. Eh, yo quería, Gloria, empezar por una pequeña Lista de agradecimientos que me parece obligada. ¿no? En, en primer lugar, a ti por las amabilísimas palabras de, de presentación. Desde luego que también a, a todas vosotras y a todos vosotros por vuestra asistencia. Es una asistencia pequeña, pero como estamos entre economistas sabemos valorar los recursos escasos doblemente. ¿no? Entonces, vale todavía más. ¿no? Eh, muchísimas gracias también pues, a mi queridísima gente de Economistas sin Fronteras por la organización de este acto. Que a mí me consta absolutamente que es un acto organizado mucho más por afecto que por la, en fin, muy discutible valía de, de este libro. Eh, y eso no es falsa modestia, ¿no? Como a veces me dice Marta, ¿no? En absoluto, ¿no? Es que a mí los años me han enseñado, porque tengo bastantes, más que Marta, los años me han enseñado que en muchas ocasiones, pues, importa mucho más eh, despertar afectos, en fin, que la vana pretensión de generar grandes ideas que, en todo caso, no están a mi alcance, ¿no? Y por supuesto, finalmente, pues muchísimas gracias a, a Marta y a Ramón por vuestra compañía en esta mesa, eh, por su generosidad para conmigo. Eh, son dos personas, ya lo habéis visto por lo que han dicho, pero son dos personas a las que yo aprecio mucho, a las que admiro un montón y que han sido para mí, pues, en muchos aspectos, verdaderos maestros, y eso pese a la juventud de Marta, ¿no? que realmente es realmente mucho más joven que yo. <coughs> bueno, y... y qué difícil es hablar después de, de, de que hablen dos oradores tan, tan excelentes. ¿no? Eh, yo voy a intentar eh, hacerlo retomando una idea que estaba muy presente en las dos intervenciones, quizá todavía más en la de Ramón, ¿no? y es, bueno, pues eh, en mi opinión, la insuficiencia muy clara que tiene la concepción simplemente voluntaria de la RSC, que es la mmm, concepción que le gusta a las grandes empresas. Por supuesto que se ha conseguido grandes avances, pero se han conseguido en buena medida porque se ha sabido exigir legalmente, entre otras, y socialmente, lo que para las empresas quiere ser únicamente voluntario y, por lo tanto, mm, eh, a su libre albedrío. ¿no? Eh, porque a mí me parece que esta concepción simplemente voluntaria eh, es absolutamente incapaz de mover a las grandes empresas, que son a las que mm, eh, yo me voy a referir únicamente, es absolutamente incapaz de moverles hacia comportamientos, en fin, eh, ...mínimamente responsables de verdad... ¿no? ...con una responsabilidad social... ...mínimamente consistente y seria... ¿no? ...en buena medida porque... Eh, ...tú también lo comentabas en parte Ramón... ¿no? Es decir, ...el contexto en el que actúan las grandes empresas... ...y muy especialmente las grandes sociedades anónimas... ...cotizadas... ¿no? Eh, ...pues es que ese contexto... ...hace muy difícil... ...que no se vean absolutamente obligadas... ...a perseguir permanentemente... ...el máximo beneficio... ...y que en ese sentido... ...tengan eh, capacidad para... ...en las cuestiones importantes... Eh, ...en las cuestiones que no son importantes... ...se puede ser muy responsable... ...pero que tengan capacidad en las cuestiones importantes... ...para supeditar los resultados inmediatos... ...a las presuntas ventajas teóricas... ...que a la larga pues, puede comportar... ...un comportamiento plenamente responsable... ¿no? ...porque es que el ecosistema en el que vive la gran empresa... ...lo impide, ¿no? porque por una parte la competencia... ...y la competencia global... Eh, ...pues es que verdaderamente es, es muy agobiante... ¿no? ...y por otra parte... También me parece que lo mencionabais los dos, no. es que eh, cada vez hay ámbitos mmm, del mercado que condicionan cada vez más el comportamiento de las grandes empresas, sobre todo ámbitos de los, del, del sector financiero, los mercados de capitales, los grandes fondos de inversión, que es que están cada vez más presionando durísimamente a las empresas en favor del cortoplacismo más intenso y en esa medida pues incentivando comportamientos muy poco responsables, porque son los comportamientos que genera el corto plazo, y peor aún, penalizando las estrategias más responsables y penalizándolas a veces muy duramente. ¿no? Y en ese sentido, pues claro, frente a la pura voluntariedad, pues evidentemente yo creo que hace falta otras aproximaciones y desde luego que en ese sentido, pues muy especialmente, y no es la única, eh, pero hace falta mmm, muy especialmente pues una regulación pública y un control público mucho más exigentes, ¿no? que por sí solo no van a resolver las, las cosas, desde luego, pero que son imprescindibles. ¿no? Eh, lo que pasa es que a mí me parece que, eh, yo sé en lo que querría in insistir hoy, que esa regulación pública mucho más exigente no solo hace falta en la actividad comercial y productiva de las empresas, en sus impactos externos, eh, en sus relaciones laborales, que son los ámbitos más estudiados, sino que también es imprescindible en la estructura interna de las grandes empresas, es decir, imponiendo una reforma legal que obligue... Eh, pues a abrir los sistemas de gobierno corporativo, los órganos de gobierno, los consejos de administración, que obliga a abrirlos a la representación de colectivos que son esenciales en la vida de las empresas, colectivos adicionales a los accionistas mayoritarios y a los altos directivos que son su servidumbre. ¿no? Es decir, una reforma legal que obliga a avanzar, eh, pues hacia sistemas de gobierno más participativos, más plurales, o si no os parece mal el calificativo, que a mí me gusta, más democráticos. ¿no? Porque a mí me parece que la, eh, la forma jurídica actual de los sistemas de gobierno de las grandes empresas, como ha dicho algún autor, es que verdaderamente institucionaliza la irresponsabilidad empresarial. Y en esa medida, eh, ¿por qué los sistemas de gobierno eh, más participativos pueden ayudar como mínimo, pues a mitigar un poco esa irresponsabilidad, porque a mí me parece que, en fin, y coincido con mucha gente en este sentido, que este tipo de gobierno más participativo implicaría automáticamente una, por lo menos, una notable reorientación de las estrategias de las grandes empresas que se verían obligadas a no perseguir únicamente el beneficio de los accionistas, sino que automáticamente se verían obligadas a tratar por lo menos en alguna medida, a distribuir de forma más equilibrada el valor que generan entre todos los eh, partícipes esenciales en la actividad y entre todas las partes afectadas más claramente por su actividad. ¿no? Porque esos grupos de interés es que estarían formando parte de los órganos de gobierno y en esa medida estarían participando de las decisiones fundamentales. ¿no? Y eso en sí mismo ya es algo importante y es en sí mismo responsable socialmente. Es decir, beneficiaría claramente a todos esos colectivos que son muy amplios, ¿no? empleados, clientes, eh, eh, proveedores, distribuidores, eh, comunidades locales. Bueno, eh, Aunque fuese de una forma paulatina, lenta, progresiva, ¿no? pero es que además en sí mismo ese tipo de gobierno más participativo yo creo que conduciría inevitablemente, casi de forma automática, por lo menos a un cierto respeto mayor eh, por el conjunto de la sociedad. ¿no? Y esto es algo que yo creo que reconoce eh, pues En fin, muchos expertos nada críticos con el sistema dominante ¿no? y que incluso recomiendan a título voluntario. Y hace muchos años que muchos expertos vienen recomendando a las grandes empresas que eh, introduzcan estos sistemas ¿no? de, de, de participación de los stakeholders, de los grupos de interés en el gobierno de las empresas. Lo que pasa es que a muchos nos parece que también en este terreno la voluntariedad es algo absolutamente insuficiente ¿no? y que hace falta de nuevo una legislación eh, que obligue y que obligue severamente aunque no baste solo con la obligación, pero hace, es imprescindible que obligue severamente a avanzar en ese terreno. ¿no? Y, por supuesto, esto no es una novedad, es algo, es decir, es algo ya muy viejo. ¿no? Es que incluso en España no es nada nuevo. Es que estamos ante un precepto solo limitado al mundo del trabajo, pero estamos ante un precepto de nuestra Constitución. ...que obliga a la participación de los trabajadores... ...en el gobierno de las empresas... ...un precepto que nunca se ha cumplido... ...y que solo se intentó desarrollar... ...pues allá por 2002... ...con una proposición de ley que precisamente presentó Ramón... ¿no? ...y que lamentablemente pues, quedó varada... ...en los entresijos de la política... ¿no? ...como suele suceder... ...y que es una iniciativa que por fortuna... ...pues parece que quiere retomar en un sentido parecido... ...la actual ministra de Trabajo... Eh, ...a la que deseamos más suerte ¿no? en esta iniciativa... ¿no? ...y por supuesto no es nada nuevo en el contexto europeo... ...es que hay muchos países... Yo diría que en sentido estricto al menos 13 países eh, que tienen solo referido al mundo del trabajo, pero que tienen legislaciones que obliguen a la participación de los trabajadores en, el, en, en los órganos de gobierno de las empresas. Desde luego, legislaciones eh, muy moderadas, eh, demasiado moderadas, que desde luego no han cambiado radicalmente el carácter de las empresas. Las empresas europeas siguen siendo empresas eh, plenamente, brutalmente capitalistas, pero algo han mejorado. Y además han demostrado... Eh, algo que a mí me parece que es muy importante. ¿no? Han, han demostrado que este tipo de participación de los trabajadores en los órganos de gobierno pues, eh, no ha conducido al desastre y no se han desmoronado las empresas europeas. ¿no? Muy al contrario, ¿no? evidencian niveles de competitividad y de eficiencia que no son peores que los de muchas de nuestras empresas, desde luego. Y ahí están las empresas en fin, eh, alemanas, suecas, finlandesas, noruegas, danesas, holandesas, francesas, países en los que hay legislación obligatoria, ¿no? Y, por otra parte, pues es que también yo creo que cada vez más expertos académicos eh, pues reconocen que una reforma mucho más ambiciosa, más profunda, más plural eh, del gobierno, de las empresas, una reforma democratizante, pues es que es algo que es absolutamente razonable y justo, tanto en términos jurídicos como económicos, ¿no? Eh, y es algo en lo que me gustaría detenerme un instante, porque ciertamente el pensamiento dominante, y muy especialmente la literatura académica ortodoxa más influyente, pues es que viene defendiendo lo contrario ardorosamente desde hace muchos años, al menos desde los años 70, ¿no? tratando de justificar eh, por vías a veces civilinamente sofisticadas eh, y con alto nivel de matematización… ...pues viene tratando de justificar la necesidad de conceder el monopolio del gobierno corporativo a los accionistas... ...básicamente a través de dos argumentos. Un primer argumento, quizás seguramente en términos económicos más rudimentario... ...pero que está inmensamente extendido y que es casi parte del sentido común de nuestro tiempo... ...pues es el argumento de la propiedad. Es que dicen, oiga, es que los accionistas son los dueños de las empresas... ...y por lo tanto tienen todo el derecho del mundo... ...pues a gobernarlas en exclusividad de acuerdo con sus intereses y más aún, hacer con ellas prácticamente lo que quieran, porque son sus dueños. ¿no? Claro, frente a esto hay, eh, o complementando esto más bien, hay otro argumento más sutil, ¿no? que es el de una corriente de pensamiento económico enormemente prestigiosa... ...muy avalada por todos los poderes económicos, eh, con varios premios Nobel en su haber... ...con un altísimo nivel de, de formalización y de sofisticación... ...que se ha dado cuenta ya hace mucho tiempo de que el argumento de la propiedad... ...es un argumento muy discutible en términos económicos y jurídicos. Pero por distintas vías y con distintas teorías, pero viene a concluir que, bueno... ...es que da lo mismo, porque al final, aunque los accionistas no sean los dueños de las empresas... ...pues resulta que desempeñan una función económica en las empresas tan crucial... ...tan diferencial, tan básica que es que se convierten automáticamente en actores excepcionales y esenciales en la vida de las empresas y, por lo tanto, actores que necesitan una protección mucho mayor que los restantes partícipes. Fundamentalmente por tres razones, que, en fin, eh, exigiría una explicación mucho más detallada, que aquí no, eh, que aquí no podemos entrar, ¿no? Eh, y que sintetizo, eh, y que sobre la que, si queréis, pues, podemos charlar en el coloquio. Es que dice toda esta corriente de pensamiento, resulta que los accionistas son los actores empresariales, los partícipes en la vida de la empresa que realizan las inversiones específicas cruciales, fundamentales. Inversiones específicas son aquellas tan especializadas en la actividad concreta de la empresa que están realmente en la base de su diferenciación frente a la competencia y en la base de la competitividad empresarial. Resulta que los accionistas, además, son esos unos actores, los actores que tienen los contratos más incompletos. ...de todos los partícipes en la empresa. Contratos incompletos son los que no cubren todas las eventualidades... ...que pueden surgir a lo largo de la vida del contrato. ¿no? Y ciertamente los contratos de los accionistas son muy incompletos... ...ni siquiera garantizan cuál va a ser su retribución. Pueden ganar mucho pueden perder mucho con su participación en la empresa. Y finalmente es que los accionistas son... Eh, los actores empresariales que asumen lo que se llaman los riesgos residuales o los riesgos residuales más importantes, los que se derivan del mal funcionamiento de la empresa y, en definitiva, de la quiebra. Como sabéis, pues cuando una empresa quiebra, los accionistas son los últimos en la lista de acreedores que pueden tratar de cobrar algo si es que queda algo de valor en la empresa después de la quiebra. Y, en definitiva, por estas tres circunstancias, pues resulta que los accionistas pese a, es decir, aunque fuesen potentados económicamente tremendos, pues resulta que tienen una eh, posición de mayor debilidad contractual, de menor protección contractual que los restantes partícipes. Tienen una, una posición de, de mucho mayor riesgo, de mucha mayor incertidumbre y de mucha mayor vulnerabilidad que los restantes partícipes en la empresa. El accionista más eh, potentado de una gran transnacional, pues tiene una posición m, de garantía contractual menor que la del último de los empleados contratados. ¿no? Y por eso, añade esta corriente de pensamiento, pues es que, como resulta que son actores fundamentales en, en la creación de las empresas, en su actividad, en su eficiencia, es que hay que fomentar al máximo posible su participación, su aportación de capital. Y para eso es imprescindible proteger todo lo posible, diferencialmente sus intereses. Dif porque tienen un, un, unos contratos que les protegen menos legalmente que los restantes partícipes. ¿Y cuál es el instrumento para darles esa protección excepcional? Pues concederles el monopolio del gobierno de la empresa, es decir, concederles eso que se ha llamado la soberanía accionarial, y eso, como sabéis, es el dogma sagrado, es el evangelio que domina absolutamente en todo el pensamiento académico, eh, que importa, que influye en, en todas las universidades y escuelas de negocio que se precien, ...en la práctica empresarial, en el mundo de las finanzas. ¿no? Lo que sucede es que eh, es un panorama en el que cada vez hay más grietas... ...y grietas cada vez más fuertes y cada vez más claras. ¿no? Es que hay toda una corriente de pensamiento crítico... Eh, ...que ya desde hace bastante tiempo y muy especialmente desde finales de los años 90... ...y que se ha intensificado con la crisis de 2008 de forma muy razonable... ...pues es que viene cuestionando radicalmente estos, eh, estos criterios... Eh, cada vez con más firmeza, cada vez con más consistencia y cada vez con más influencia, aunque sea minoritario. ¿no? Eh, una corriente que cuestiona radicalmente estos dos argumentos, el de la propiedad y el de la excepcionalidad de los accionistas. El de la propiedad porque, en línea con lo que opinan muchos juristas del máximo prestigio, pues opinan que, salvo en las empresas de carácter personal, que en España son los empresarios autónomos, en todas las restantes empresas societarias... Pues es absolutamente falso que los accionistas sean los dueños, son únicamente propietarios de sus acciones y esto genera derechos muy importantes, pero de ninguna forma comporta ni la propiedad de la empresa, ni la propiedad de ningún activo, ni siquiera, fijaos, la propiedad del capital accionarial que han aportado, porque en el momento de formalizar la aportación de capital, pues han vendido ese capital, como por un plato de lentejas hizo esa U, lo han vendido por las acciones que han recibido, de forma tal que, como sabéis, si un accionista grande o pequeño quiere abandonar una, una empresa societaria, sobre todo una sociedad anónima cotizada, pues no tiene sentido que pretenda que la empresa le devuelva su capital. Lo único que puede hacer es vender sus acciones ganando o perdiendo lo que corresponda. ¿no? Y es que, en definitiva, eh, pues los accionistas son eh, partícipes esenciales en la vida de la empresa, pero de ninguna forma son la empresa eh, ni de ninguna forma son los dueños de la empresa. Son simples proveedores de capital. Eh, y además, en muchos casos, ni siquiera son proveedores netos de capital. ¿no? Y además es que tienen una característica diferencial pues muy importante, y es que son proveedores de capital con responsabilidad limitada, con responsabilidad muy limitada. ¿no? Y el concepto de responsabilidad limitada, de no tener que asumir con su patrimonio todos los riesgos de, que, que asume la empresa, es que el concepto de responsabilidad limitada eh, matiza poderosísimamente, incluso, contradice al concepto de propiedad en sentido estricto. No hay propiedad plena sin responsabilidad plena. ¿no? Y, en segundo lugar, es que esta corriente crítica cuestiona radicalmente también pues, el argumento de que los accionistas son esos actores excepcionales que son los únicos que realizan inversiones específicas importantes, que tienen los contratos más incompletos, que asumen riesgos residuales. ¿no? Es que hay muchos otros partícipes en la empresa, y muy especialmente los trabajadores, que, evidentemente, eh, ...es decir, comparten esas características... Eh, ...claro que los trabajadores asumen riesgo... ...y tienen debilidad... Eh, en, ...en su capacidad de negociación... Y, a, y, ...y tienen una enorme incertidumbre... ...y tienen una inmensa debilidad... ...pese a todo lo que diga la teoría... ...de los contratos incompletos, ¿no? Y en esa medida... ...pues a lo que viene a concluir... ...esta corriente de pensamiento... ...en fin, en, a la que yo... Eh, ...pues humildemente me, me, me, me sumo... ¿no? ...es que en la empresa de carácter societario... Eh, no es verdad que los accionistas sean los dueños, eh, no es verdad tampoco que tengan una especial legitimidad económica derivada de su función en la empresa que justifique que puedan gobernarla en exclusividad. Al contrario, debería ser gobernada, en pura teoría al menos, y es importante defender la buena teoría frente a las falsedades que nos están vendiendo desde hace mucho tiempo el pensamiento más ortodoxo, es que en pura teoría debería ser gobernada ciertamente por todos esos actores que comparten esas tres características con los accionistas. ¿Y quiénes son esos actores? Pues básicamente pues todos aquellos colectivos, actores que están invirtiendo capitales fundamentales para la actividad de la empresa, invirtiendo capitales de forma sistemática, capitales monetarios o extramonetarios, que pueden ser tan importantes o más como el capital accionarial. Es decir, todos esos colectivos que están aportando recursos que son absolutamente decisivos para el funcionamiento de la empresa. ¿Y quiénes son esos colectivos? Pues, en primer lugar, desde luego, los trabajadores y trabajadoras, pero también colectivos como los proveedores y distribuidores estructurales permanentes, muy especialmente los que están encadenados en la cadena de valor de las grandes empresas, que, como sabéis, dependen absolutamente, en muchos casos, de las decisiones de las grandes empresas. Colectivos como determinados clientes, particulares o empresariales, que en su, en su vida o en su actividad económica, pues dependen, decisivamente del suministro de grandes empresas, suministros para que no es fácil encontrar alternativa, que tienen un coste de salida, dicen los economistas, fuerte y que en esa medida dependen también poderosísimamente de las grandes empresas y están muy subordinados a ellas, pero también actores como las administraciones públicas, que puedan estar facilitando sistemáticamente ayudas importantes para la actividad de la empresa. ...a través de subvenciones, desgrabaciones fiscales... ...realización de obras de infraestructura que son esenciales... ...para el funcionamiento de la empresa... Eh, ...realización de inversiones, por ejemplo, en investigación... ...o en educación, que puedan ser fundamentales después... ...para los procesos de innovación tecnológica de las grandes empresas... ...como viene defendiendo desde hace mucho tiempo... ...con enorme lucidez, Mariana Machucato, por ejemplo. ¿no? Y desde luego que también eh, están aportando capital fundamental... ...pues todas aquellas comunidades y colectivos que soportan sistemáticamente eh, los efectos sociales y ambientales más importantes que generan las empresas, que, que soportan esas externalidades negativas que generan las empresas, ¿no? que por definición se soportan gratuitamente o no, nunca son compensadas adecuadamente, si no, no serían externalidades, y que en esa medida pues, están contribuyendo sistemáticamente a reducir los costes de producción de las empresas y en esa medida están contribuyendo y a veces decisivamente al beneficio de las empresas. Claro. ¿no? De todos ellos, sin duda, a mí me parece que el colectivo principal es el de los trabajadores y trabajadoras, que no es un grupo de interés más como los restantes, no es una parte interesada más, sino que yo creo que es junto a los accionistas. Ciertamente, una de las dos partes constitutivas esenciales de la empresa. ¿no? En la medida en que la entidad societaria, es decir, la sociedad mercantil creada por los accionistas, sea sociedad limitada o sea anónima, pues solo empieza a funcionar en la medida que empieza a contratar trabajo. Solo en esa medida empieza a realizar actividad empresarial. Es decir, solo el factor trabajo, solo la participación del trabajo... ...dota a la entidad societaria del carácter de actividad empresarial y algunos juristas dicen que solo entonces la entidad societaria tiene en sentido estricto el carácter de empresa. Hasta entonces es otra cosa, ¿no? Claro, y por otra parte es una participación del factor trabajo que además en nuestro tiempo cada vez es más importante frente al puro capital accionarial... Eh, de la mano de la importancia creciente que tienen los activos intangibles que, como sabéis, están en muchas ocasiones muy estrechamente vinculados al capital humano, ¿no? a la calidad del capital humano, conocimiento, creatividad, capacidad de innovación, capital relacional, todos esos factores que están en la base de, la de las estrategias de competitividad más avanzada en nuestro tiempo. ¿no? Claro, esto es puramente teórico, sin duda, pero yo creo que hace falta defender una buena teoría frente, insisto, a las falsedades que nos han estado vendiendo y de las que nos han estado convenciendo eh, sistemáticamente eh, el pensamiento más conservador. ¿no? Porque no es cierto lo que nos han estado vendiendo. ¿no? Yo creo que esta teoría es mejor y es más cierta y más relevante. ¿no? Y desde luego en este sentido estamos ante una concepción del gobierno corporativo que se basa en una idea de empresa que es radicalmente distinta a la idea que tiene la teoría convencional y, y la actitud convencional. Una idea que entiende a la empresa, eh, tú antes lo comentabas, Ramón, como una entidad eminentemente colectiva, como una entidad eminentemente social, casi, dicen muchos autores, como un bien común, ¿no? como una entidad, desde luego, que no es una simple mercancía que se compra y que se vende, que no es una propiedad de nadie y que, desde luego, no es una simple agrupación de capital accionarial. Es otra cosa mucho más compleja, formada por mucha otra gente, ¿no? Claro, y en esta perspectiva, y con esto voy a ir terminando, ¿eh? perdón, eh, en esta perspectiva de la empresa como una entidad eminentemente social y que, por lo tanto, en pura teoría, debería ser gobernada socialmente, pues estamos ante una concepción del gobierno corporativo eh, diametralmente distinta a la convencional. ¿no? El gobierno corporativo dejaría de ser ese instrumento de poder de los accionistas mayoritarios con lo que hacen y deshacen a su gusto en la empresa para convertirse pues, en un sistema a través del cual… Eh, se incentiva la participación, se garantiza eh, los intereses, se fomenta el compromiso eh, de todos los partícipes que son esenciales en la vida de la empresa. Eh, y además eh, se busca para todos ellos pues el, la remuneración más equilibrada y más justa. ¿no? Y aquí nos topamos de nuevo con la idea, con la idea de la RSC eh, voluntaria, ¿no? porque dice mucha gente… Eh, y sé, por supuesto, Marta y Ramón, que no es lo que defendéis, pero dice mucha gente que esto es algo perfectamente conseguible desde la empresa convencional gobernada por los accionistas, siempre que los accionistas estén imbuidos de esa filosofía de la RSC. ¿no? Bueno, eh, Desde luego, siempre se pueden producir excepciones muy excepcionales, pero en general… El comportamiento de la empresa depende decisivamente de los intereses de quienes mandan en ella. Y si queremos que la empresa se comporte adecuadamente con toda la gente que contribuye colectivamente a su actividad y a su éxito, pues tenemos que conseguir que esa gente, además de los accionistas, formen parte del sistema de gobierno, porque si no, nunca se conseguirá. ¿no? Eh, y en esta perspectiva, desde luego, pues el gobierno de la empresa dejaría de ser ese conciliábulo de accionistas mayoritarios, y de, su, y de los altos directivos que, que lo sirven, sirven para convertirse, como quería, fin otro teórico de la RSC, Christopher Freeman, ¿no? en, en la Cámara de Compensación de los diferentes intereses, de los diferentes partícipes que son esenciales en la vida de la empresa, y en esa medida, en algo muy importante también, ¿no? en el ámbito de construcción de un interés compartido, que es el interés general de la empresa, que trasciende a los diferentes intereses particulares. Y en la empresa... Eh, de cualquier tipo siempre habrá diferencias de intereses y siempre habrá, siempre habrá conflictos de intereses. Pero también es posible generar interés común, también es posible generar un mínimo común denominador de intereses, que yo creo que es el componente que más hay que cuidar eh, primorosamente, regar, mimar, con todo cuidado, porque es un componente esencial para el éxito a largo plazo de la empresa y es un componente esencial para el carácter, digamos, positivo que puede tener la empresa con la sociedad, ¿no? Y, y en esa medida, pues, y sí que termino con esto, pues yo creo que cambia también la idea de responsabilidad social, que dejaría de ser esa especie de filosofía de la que hay que convencer a los accionistas y a los altos directivos con el argumento un tanto civilino de que, pese a lo que parece es que les va a interesar a largo plazo porque a la larga fomenta la rentabilidad y el beneficio de la empresa, que es ese argumento tan instrumental, ¿no? Y tan economicista… Eh, que subyace pues, en fin, a todos los argumentos del egoísmo ilustrado y del business case que está detrás de la concepción de la RSC que tienen las grandes empresas o por lo menos que dicen tener, la concepción que más les gusta a las grandes empresas. ¿no? Dejaría de ser eso para convertirse en algo mucho más sencillo, eh, mucho más simple, casi... Eh, una preocupación que surge autónomamente en la empresa en la medida en que se va consolidando ese mínimo común denominador de intereses, ¿no? como, un, como una preocupación, como un vector, de, como una orientación de la empresa que crece, eh, se consolida, se fortalece a medida que se va consolidando la capacidad de consenso en la empresa, a medida que se va consolidando la democratización de la empresa. Es decir, la RSC, en este sentido, pues sería una especie de componente derivado y casi inevitable y casi automático de la democracia en la empresa. ¿no? Y esto sé que es eh, una pura utopía, pero yo creo que es una utopía eh, que puede ayudarnos a avanzar hacia la construcción de empresas mejores. ¿no? Yo creo que es una utopía por la que merece la pena eh, pues, esforzarse un poco. ¿no? Y como yo creo que he hablado muchísimo más de la, de la cuenta... <risa> Bueno, estaban los tres muy preocupados con los tiempos, pero yo creo que es la primera mesa en la que participo, que no hay que decirles corta, corta, o sea que nada que... Pues ha sido muy generosa. Sí. Que <ríe> pues ahora llega el turno de, de vuestra palabra, todas las dudas, inquietudes, pues por ahí ya vemos una mano levantada, que la formulen y la repetimos. Se plantea la pregunta sobre la cogestión y la participación en la empresa y la necesidad de una ley que lo regule para hacerlo sostenible a largo plazo. Bueno, yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo, es eh, algo que, que he comentado eh, y quería insistir en ese sentido en dos, en dos ideas. ¿no? Por una parte, eh, que eso, es decir, la coparticipación, como en fin, funciona en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, ¿no? en Francia, es decir, no va... ...a solucionar todos los problemas que generan las empresas, ¿no? Las empresas francesas y alemanas y suecas, pues, eh, a veces hacen tantas barbaridades... ...como las empresas de cualquier otro país, ¿no? eh, Y tenemos casos dramáticos, ¿no? El caso de Volkswagen, con un consejo de coparticipación de los trabajadores... ...en las que se compra determinados sindicalistas y se les... Eh, bueno, pues, eso puede pasar... Pero yo creo que son empresas mejores, es decir, tienen algo que no tienen las empresas españolas. Tienen un poder compensador que no es omnímodo, pero que es sensible, mucho mayor que lo que tienen las empresas españolas. Y desde luego que pueden hacer barbaridades, pero van a tener eh, lo más difícil. Y por otra parte, algo que es muy importante, es decir, eh, las empresas de estos países, en, sobre todo donde más ha avanzado la coparticipación, y yo creo que son sobre todo Alemania y Suecia, a mí me parece, quizás Noruega, es que. La coparticipación en los órganos de gobierno, consejos de vigilancia en Alemania, consejos de administración en Suecia, pues está permitiendo también un fortalecimiento mucho mayor de la presencia sindical y de la negociación sindical en la empresa. De tal forma que esto está posibilitando pues, es una capacidad de control a, en fin, a los accionistas mayoritarios mucho mayor que la que tenemos aquí. ¿no? Y a mí me parece que eso es bueno. Y que eso a mí me parece que ineludiblemente, en la medida que tiene virtudes, es que yo creo que ya se está planteando en, en muchos sitios. En Volkswagen se está planteando. ¿no? Es decir, es que mmm, va a tener que conducir poquito a poco a una apertura mayor para que puedan participar también otros grupos de interés que son muy importantes también. De otra forma, seguramente, con, otra, eh, con otras medidas. Pero van a decir, yo creo que son empresas más abiertas a una pluralidad mayor de lo que estamos aquí. Y en esa medida, a mí me parece que es una iniciativa importantísima, eh, moderada, eh, socialdemócrata, sin duda. Es decir, no estamos revolucionando. Pero a mí me parece que es una de las vías de mejora más importantes para que mejoren las empresas en España. ¿no? Pero tú, Ramón, sabes muchísimo más de no, eso. No, no. Hay una, una reflexión, porque en España hemos tenido mo modelos de empresas así... Con las cajas de ahorro sabéis que eran cogestionadas, estaban la, la administración pública, los promotores, los clientes, los empleados, estaban dentro del Consejo. Y a pesar de eso, eh, se ha permitido determinadas actuaciones de, en el negocio financiero de las cajas, que les, eh, les eh, bueno, imitaron lo que hacía la banca privada y dejaron de ser lo que eran, con el beneplácito de los trabajadores y de los propios clientes. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿somos democráticos? Quiero decir, los accionistas tampoco ejercemos nuestro derecho de voto eh, democráticamente, nos interesa que nos den un rendimiento a final de año, pero ni nos interesa votar, ni cuando te llega el momento de votar hacemos nada, pues ni, y como clientes, eh, lo que hacían las cajas, ¿cómo, cómo elegían a sus representantes. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber mecanismos, si, y yo comparto el modelo, eh, o sea, creo que tiene que haber eh, más participación, que tiene que haber voces, que frenen eso, pero... ...que haya sistemas que eviten esas perversiones... ¿no? ...que al final sí. yo también vivo en un mundo... ...que es la universidad gobernado por los propios trabajadores... ...donde los intereses sociales y de la sociedad no están presentes... ...y mucho menos el de los estudiantes y las futuras generaciones... ...al final buscamos nuestros propios intereses... ...y lo digo así un poco pajínico porque estaba grabado... Pero, ...pero el modelo de gobierno plural que es ese... ...es la antítesis de lo más democrático que pueda haber... ...es decir, en el buen sentido de la palabra. Entonces, Hombre, yo creo que sobre, sobre las cajas... ...claro, se podrían, decir, merecer una reflexión muy larga... ¿no? ...porque durante bastante tiempo funcionaron bastante bien... ...también que empezaron a ganar cuota de mercado... crecientemente a, a los bancos... ...y eso fue un elemento de peligro para las cajas... ¿no? ...pero además es que en un momento determinado... ...pues yo creo que... Mmm, se cometió un error importantísimo seguramente por parte de todos esos sectores que estaban en el gobierno de las cajas. ¿no? Y es que se permitió a las comunidades autónomas una eh, preponderancia absoluta, de tal forma que acabaron siendo ellos los gobernantes de las cajas. Los clientes pintaban poco y los elegían <risa> prácticamente, creo yo, pues en fin, las, eh, los gobiernos de las comunidades autónomas. Les como sí, pero com, decir, la única presencia efectiva, yo creo que ha dado los sindicatos, efectivamente. En muchas fue un error, pero no en todas. No, no. no en todas. En algunas fue terrible y, en fin, eh, eh, una corrupción, como sabéis, ¿no? Pero no en todas. Y en todo caso, eh, pues sucedió también una cosa que cuando sucedió, la, eh, cuando estalló la crisis financiera y la crisis de las cajas, eh, en la que las cajas se habían en fin, eh, metido en parte por eh, porque el, gobierno, el sistema de gobierno había degenerado y estaba controlado absolutamente por las comunidades autónomas. Pero cuando estalló la crisis es que los bancos vieron una oportunidad espléndida para cargársela. ¿no? Y entonces, sí que ha habido algunas cajas que han seguido funcionando muy bien. Lamentablemente, solo dos y muy pequeñitas, pero funcionando espléndidamente. Y las eh, entidades cooperativas de crédito son entidades mm, democráticas y están funcionando muy bien. Claro… Eh, con una limitación que es muy importante y es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar eh, las entidades cooperativas están funcionando bien pero no tienen capacidad de crecimiento, bueno pues es que a lo mejor es que eso no, es, no está mal es que a lo mejor el puro crecimiento, la macrodimensión de las empresas acaba pervirtiéndolas ¿no? y a lo mejor es bueno que haya factores que limiten su crecimiento ¿no? y, y bueno, y habría que hablar mucho más y, no. No, no, Yo tengo mucho tengo poco que aportar, yo tengo que... Yo soy un poco pesimista sobre la, la cuestión, ¿eh? creo que hay poca cultura uh, práctica en España sí. de la participación, muy poca, sí. y, y, y mala, con bueno, algunas experiencias muy malas. El mundo sindical en Europa tiene una doble reflexión que no podemos olvidar a este respecto. Uno, la pertenencia al Consejo disminuye o incapacita la capacidad reivindicativa de la, de, de, del mundo sindical. Forma parte de lo que llamaríamos, lo ha dicho antes José Ángel, de una cultura consensual de la, de la vida de la empresa. Y por tanto, la acción reivindicativa está muy sometida, digamos, a los intereses colectivos de la empresa. Es decir, se hacen capital, para entendernos dicho un poco provocativamente. ¿no? Y eh, el sindicalismo pierde su esencia en la dialéctica antagónica que en el seno de la empresa tiene al participar en el consejo. Punto número uno y punto número dos, la experiencia demuestra que la participación en los consejos no impide nunca que la empresa haga lo que quiera. ¿Vale? Y por tanto la eh, interpretación histórica del sindicalismo europeo que tiene esa cultura de participación es discutible. Pero en España no hay Cultura. La vía en el INI, eh, la presencia eh, sindical en las empresas del INI, hablo de los 80 eh, y poco más. Y yo creo que esta no es una. no va a ser una práctica fácil. Me preocupa más, me preocupa todavía mucho más la falta de coparticipación que citaba el preguntante en los resultados económicos de las empresas. O sea, a mí me parece que es bastante penoso que no estemos avanzando nada, nada, nada en que los trabajadores tienen que participar de muchas formas, porque hay muchos mecanismos en los beneficios y en el capital. Y la economía digital debiera de ser una oportunidad y no lo está siendo. Ahí lo dejo. Sí, solo una pequeña matización, una matización, sí, un apunte. Sí. Eh, a mí me parece que, que lo que ha dicho es absolutamente cierto, ¿no? por supuesto, pero está cambiando la actitud de los sindicatos en España. ¿sí? La actitud de UGT en parte y de comisiones está reorientándose muy claramente, yo creo, hacia en favor de la participación. Sí, sí puede ser. Vamos a ver vamos a ver qué se anuncia a ese respecto. ¿no? ¿Unas preguntas? Tenemos cinco minutos, así que una última pregunta. Eh, bueno, muchas gracias, me escucharos. Eh, escuchando la propuesta que haces, gente que me gustaba mucho y que la había leído y me parece como muy interesante, muy utópica, pero realmente también tan loca en el alcanzable. Pensaba, quizás, o qué opinión nos merece a, a todas las de la mesa, eh, como pensar en de certificación participativa pública a nivel europeo en la que los diferentes grupos de interés puedan opinar de una manera auditada sobre eh, este ámbito de empresa, o sea, desde los diferentes ámbitos empresariales o sea, desde los trabajadores desde la ambiental, desde diferentes enfoques bueno ahí eh, en la rsc esa blanda que, que no le gusta a josé ángel <risa> Ese... Ahí empezaban a hacerse entonces esos diálogos con los grupos de interés, que hacen unos contrastes de opinión, reflejan las demandas que, que ellos tienen en sus memorias, esos reportes sobre los que luego tienen que dar cuentas. Esa es la teoría. ¿eh? Eh, luego... Eh, eso queda muy etéreo, o sea, al final no hay compromiso. Yo, la poca experiencia que tuve también en algún consejo, en, justo cuando, después de salir la, la ley del Código Penal, <risa> eh, ese era un poco el propósito, el buscar una especie de consejo, asesor, que hiciera como, de, más como auditor, ¿no? De alguna manera, tú como empresa o como consejo de administración tienes unas responsabilidades, tomas unas decisiones en función de lo que te dicen y luego les das voz a un consejo asesor, no tenían jurídicamente peso, porque la ley todavía no lo no permite, que te hiciera esa, ese contraste de opinión, incluso que auditara el informe de responsabilidad social. Mm. Es decir, los propios trabajadores, esa era la propuesta, luego quedó un poco en agua de borrajas porque la entidad desapareció, pero la, el propio sindicato se, era quien iba a dar fe era el auditor de que lo que se decía en ese informe sobre cuál era el comportamiento de la empresa era correcto o no. Quienes estaban dentro de la empresa. Era una, un mecanismo para hacer algo de esa coparticipación o cogestión. No sé si sirve sí. o no sirve. Pero... Claro. Claro. En este caso era voluntario como iniciativa de la empresa. No sé si por... Pero sí que hay eh, en varios países hay modelos de empresa eh, que están un poco en esa línea. Es decir, empresas de interés social o de compromiso social... Eh... Corporate Benefit en Estados Unidos, en California. Es decir, hay determinados modelos de empresa, eh, digamos, regulados públicamente, regulados por la administración pública, en los que la empresa se compromete, digamos, a unos niveles de, de responsabilidad social y de participación de los grupos de interés muy altos eh, y se comprometen legalmente. Voluntariamente, perdona, pero una vez que se comprometen voluntariamente tienen que firmarlo en estatutos y en esa medida empiezan a estar ya fiscalizados por sus grupos de interés y en algunos casos participadas democráticamente. ¿no? De tal forma que si no cumplen después con su compromiso, es decir, el Estado incluso las incentiva fiscalmente, ¿no? En California lo hace, en Francia, en Italia existe ese modelo, en Bélgica. Muy minoritarios todavía, pero en Estados Unidos en algunos casos ya son empresas que no son pymes y que no son simplemente entidades de la economía social y solidaria. Son empresas que buscan el beneficio, pero que se comprometen legalmente en sus estatutos, el Estado las incentiva, pero el Estado las vigila. Y si no cumplen con sus compromisos, y en esos compromisos está la auditoría de los grupos de interés, pues es que las puede penalizar. ¿no? Yo creo que es un modelo también eh, de interés para las empresas que de verdad quieran ser eh, socialmente responsables, Comprométete y asume las consecuencias ¿no? Pues si os parece cerramos aquí muchas gracias por, por vuestra presencia, por vuestras intervenciones la palabra pues, utopía se ha repetido en varias ocasiones y y para cerrar, pues, propongo leer algo que apunta José Ángel en su artículo «Semillas de economía alternativa», que fue publicado en 2018 por la Fundación Ednor. Y al finalizar el artículo hablaba de un filósofo, Michel Foucault, y dice él que diferenciaba entre utopías y lo que él llamaba heterotopías. «Las primeras son fenómenos, por definición, igual, imaginarios, inexistentes, que no tienen lugar. Frente a ellas, las segundas, pensaba Foucault, son casi utopías». Fenómenos realmente existentes que tienen lugar en momentos que pueden datarse y en lugares que pueden situarse en el mapa. Fenómenos efectivos que tienen consecuencias efectivas en la realidad, que producen cambios prácticos. Y continuaba, iniciativas que se convierten en momentos y espacios de acción real, lugares y movimientos de aprendizaje colectivo, de innovación, de creatividad, de resistencias de microemancipaciones, de reacciones en pequeña escala, pero que pese a su reducida dimensión pueden tener un considerable potencial subversivo frente al orden económico establecido. Pues podríamos cerrar con esa reflexión.